close importa cuán técnicamente brillante seas en tu campo si no entiendes a la gente vas a neutralizar todos tus poderes hablaré sobre el libro de robert green titulado las leyes de la naturaleza humana a algunas personas no les gusta el autor y piensan que sus libros son malvados u ofensivos creo que esto se debe a que robert suele hablar sobre el lado oscuro de la naturaleza humana del que muchos de nosotros no nos atrevemos a hablar o admitir que tenemos cualidades oscuras comprendernos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean es una de las habilidades más importantes que podemos tener en la vida después de todo estamos rodeados de personas y tratamos con personas todos los días sin embargo muchos de nosotros somos realmente malos en esta habilidad personalmente visto a personas muy talentosas perder sus trabajos o enfrentarse a problemas debido a sus malas habilidades interpersonales este vídeo consta de 18 leyes y creo que te ayudará a llevar tus habilidades interpersonales al siguiente nivel Leí uno, la ley de la envidia. Mi primer trabajo fue como vendedor en una pequeña zapatería. Mi manager era una persona envidiosa que solía criticar a todos. A sus espaldas también solía halagarme de una manera que me hacía sentir boleado y sus bromas hacían que todos se sintieran incómodos, como si se estuviera riendo de nosotros en secreto. Me sentía aliviado cuando un par de meses después encontré un trabajo mejor y me fui esa misma semana. Me encontré por casualidad con un compañero de trabajo y me preguntó si era cierto que me habían despedido por robar dinero de la caja me sorprendió cuando descubrí que el gerente había difundido rumores falsos sobre mí Tal vez no quieras admitirlo pero te comparas con los demás Algunos utilizan la comparación como factor de motivación Pero otros canalizarán esa energía en sentimientos de envidia y celos La mayoría de las personas no demostrarán su envidia Pero si alguien te está saboteando o difundiendo rumores sobre ti Entonces estás tratando con una persona envidiosa peligrosa los signos de la envidia son evidentes si quieres poner a prueba a alguien cuéntale buenas noticias sobre ti y observa sus reacciones especialmente sus ojos los ojos de las personas mostrarán hostilidad incluso si están diciendo cosas también puedes hacer lo contrario contarles malas noticias sobre ti y observar si aparecen microexpresiones de felicidad tal como lo hizo mi manager las personas envidiosas pueden hacerte sentir incómodo incluso cuando te elogian el chisme es también señal de envidia mantente lo más lejos posible de las personas envidiosas nada bueno puede salir de ellas pero si no tienes otra opción trata de desviar la envidia para hacer eso nunca alardes ábrete lo menos posible sobre tu vida y siempre trata de desviar la atención de ti mismo rodéate de personas que estén felices por tus logros y que aporten positividad a tu vida ahora cuando sientas envidia de alguien recuerda que lo que ves es solo una parte de la realidad y que la vida de otras personas es tan compleja como la tuya con altibajos también además practica sentirte alegre por los demás para que puedas convertir la envidia en una fuente de inspiración y admiración. Ley 2 La ley. De los roles hace unos meses un amigo mío me pidió ayuda estaba en una relación de mucho tiempo con una chica francesa y quería proponerle matrimonio pero admitió su mayor temor tendré que viajar a París y con sus padres su padre es una persona muy difícil y creo que me odia mi amigo planeó recopilar información sobre su futuro suegro y quería mi ayuda para practicar posibles conversaciones. Difíciles para asegurarse de que este encuentro fuera lo más agradable posible Estoy seguro de que puedes relacionarte con querer mostrar una mejor versión de quién eres Tal vez fue una reunión de negocios, una entrevista de trabajo o incluso una fiesta familiar Pocas veces mostramos al mundo la persona que somos en el fondo Es como si estuviéramos usando una máscara de teatro y tuviéramos una Para cada situación de nuestra vida somos diferentes en el trabajo que con nuestra familia o con nuestros amigos la razón por la que hacemos eso es porque necesitamos llevarnos bien con la gente y muchos de nuestros sentimientos y rasgos reales lo harían difícil o incluso imposible una persona que no puede esconderse y que dice exactamente lo que piensa todo el tiempo va a ser desagradable y no deseada sino odiada si tiene suerte puede ser más auténtico en tus relaciones cercanas pero eso no es cierto en la mayoría de las situaciones sociales especialmente en el trabajo si ignoras es esta ley estás desperdiciando una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades sociales. Ley 3 La ley del comportamiento compulsivo Tienes un amigo que siempre se enamora de la persona equivocada, se prometen a sí mismos que la próxima vez será diferente pero vuelven a tener el corazón roto. En unos meses solía tener un amigo que siempre defendía a la gente sin querer, se arrepintió y se disculpó solo para encontrarse. Haciéndolo de nuevo más tarde, nuestros patrones de comportamiento están influenciados por una parte profunda de nuestra personalidad llamada carácter. El carácter permanece con nosotros durante toda nuestra vida, por lo que es más fácil verlo cuando analizas las acciones de las personas a lo largo del tiempo. Recuerda la gente nunca hace algo solo una vez repetirán su buen y mal comportamiento y a veces ni siquiera saben que están haciendo las cosas hasta que es demasiado tarde entonces aquí te muestro cómo usar tu conocimiento sobre el carácter para mejorar tus relaciones ley 4 la ley de la codicia si alguna vez has observado a niños pequeños jugando juntos notarás un comportamiento interesante cuando uno de ellos atrapa un juguete para jugar los otros niños también lo quieren y si les dices que pueden tener cualquier juguete que quieran except uno adivina, ¿qué juguete harán una rabieta para conseguir desde una edad muy temprana a las personas desean tener lo que no tienen o no? Pueden obtener el comportamiento se repite obtenemos lo que queremos e inmediatamente perdemos interés y encontramos un nuevo objeto para codiciar. Nada mata nuestra imaginación más rápido que la familiaridad y la previsibilidad a veces simplemente pasamos de un objeto a otro aburriéndonos fácilmente con todo lo que ya tenemos incluidas nuestras relaciones los humanos no podemos dejar de codiciar, pero podemos aprender a usarlo en nuestro favor. Ley 5 La ley de la represión ¿Alguna vez has sentido ganas de hacer algo tan horrible que te impactó tan solo que te haya pasado por la cabeza si me dices que las malas acciones nunca pasan por tu mente entonces te diré que es porque has estado reprimiendo tu sombra? Una sombra es el lado de nosotros que ocultamos incluso de nosotros mismos Por tiene tus peores inseguridades, tus más terribles secretos y deseos, tus tendencias agresivas y egoístas a veces cuando te sientes demasiado Estresado, vulnerable o ansioso, pequeñas partes de este lado se filtran. Es entonces cuando mostramos comportamientos contradictorios o accidentales y arrebatos emocionales. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tratamos de ocultar nuestras sombras, pero esto no es lo correcto. Cuanto más negamos nuestra sombra, más fuerte se vuelve esto. También sucede culturalmente. Cuanto más prohibitiva es una cultura, más atraídas se sentirán las personas por los aspectos sombríos. Esa es la razón por. la por la que las historias sobre asesinos en serie villanos crueles y violencia extrema son tan populares. Además, las personas que solo proyectan la perfección son percibidas como falsas y poco auténticas. Eso es porque están reprimiendo una parte de lo que son, nos atraen más las personas que abrazan su sombra, porque todos podemos relacionarnos con la imperfección. Aquí está cómo hacerlo. Mira la sombra, presta atención a la parte de ti que muestras al mundo. Está siempre alegre y emocionado, siempre paciente y tranquilo. Podrías estar escondiendo lo contrario de eso, además si has sido demasiado sensible o demasiado agresivo, examina que desencadenó esas reacciones para conocerte más a fondo. Acepta la sombra una vez que descubras las partes de ti que están ocultas, no les ignores admitir tus defectos, te hará identificable y agradable. Explora tu sombra, juega con tus pensamientos y sentimientos previamente ocultos y que analice esa energía hacia tu trabajo o pasatiempo especialmente el trabajo creativo muestra la sombra permítete ser más asertivo indiferente, raro o egoísta notarás que muchas personas exitosas son excéntrica o poco convencionales eso es porque las personas tienen más posibilidades de tener éxito cuando aceptan sus sombras ley 6 la ley del narcisismo carl consideraba a mabel su mejor amiga Siempre estaban juntos haciendo todas las cosas interesantes que Mabel le encantaba hacer pero un día Cal tuvo miedo de perder a Mabel había recibido malas noticias sobre la muerte de un familiar. Para animarlo Mabel les compró entradas al cine sin embargo Cal estaba muy triste y le dijo que prefería quedarse en casa Mabel no respondió a sus mensajes de texto durante una semana después de eso, él ya estaba muy preocupado cuando Mabel le respondió diciéndole que no tenía dinero para pagar la factura de la luz ya que había gastado mucho en esas entradas de cine y aún así él se negaba a ir. Con ella Carl se sintió terrible se disculpó y se ofreció a pagar la factura de la electricidad por ella Mabel es lo que llamamos una narcisista profunda estaba acostumbrada a tener poder sobre Cali, A llamar su atención cuando él dio un paso independiente en lugar de hacer lo que ella quería Babel encontró una manera de castigarlo por ello la ley del hielo ella ignoró cómo se sentía y tomó su negativa a ir al cine como un ataque personal estaba tan herida que se aseguró de que él se sintiera culpable y le compensará las personas como Mabel sienten que corren un gran peligro si no reciben, amor y atención del exterior, todo el tiempo y no tienen límites en cuanto a qué tan lejos llegarían para obtener esa atención, son tan manipuladores que es difícil darse cuenta de lo que están, haciendo al igual que acá ahora tú y yo no somos tan diferentes de Mabel, todos somos narcisistas en algún nivel nos enfocamos en nuestras metas y sentimientos la mayor parte del tiempo y queremos ser, apreciados las diferencias que la mayoría de nosotros, podemos hacer, ser algo que Mabel no puede podemos darnos amor y atención por lo tanto no necesitamos validación externa todo el tiempo como ella lo opuesto al narcisismo es la empatía es cuando nos olvidamos de nosotros mismos y dirigimos nuestra atención a los demás cuanto más empáticos seamos más saludables seremos las personas empáticas se recuperan rápidamente cuando están heridas no se sé, toman las cosas como algo personal y pueden reírse de sí mismas también entienden mejor a las personas y con Construyen relaciones más sanas, ley 7, la ley de la irracionalidad, Katie y Jane y trabajan juntas. No son mejores amigas pero van bastante bien bueno eso es lo que solían hacer hasta la semana pasada cuando Jenny le gritó a Katie por cometer un error en su informe siempre tengo que corregir todos sus informes no puedes hacerlo bien al menos una vez Katie ahora está herida y cree que Jenny reaccionó de forma exagerada porque su error fue muy pequeño Jenny por otro lado sabe que fue dura con Katie pero estaba tan harta además no quiere admitir que la ira que sintió está más relacionada con su emotividad por su divorcio que con los informes erróneos de Katie estoy seguro de que has vivido una situación similar antes alguien reaccionó de forma exagerada y tú sufriste las consecuencias o tal vez fuiste tú quien reaccionó de forma exagerada esto sucede porque no puedes pensar racionalmente todo el tiempo a veces estás dominado por las emociones y terminas tomando malas decisiones las emociones no son cosas malas son necesarias Ley 8. La ley de la miopía. Esta ley es lo que te impide tener éxito en tus dietas, desarrollar buenos hábitos a largo plazo y eliminar los malos hábitos. Si siempre pudiéramos enfocarnos a largo plazo, sería fácil para nosotros nunca comer azúcar por ejemplo porque siempre recordaríamos que es malo para nuestra salud, pero no es fácil pensar en eso si tienes un enorme trozo de pastel de chocolate justo frente a ti verdad la gente suele reaccionar ante las circunstancias presentes y olvidar que la mayoría de las cosas son temporales y que tienen consecuencias es como si estuvieras cerca de la base de una montaña y no puedes ver, mucho porque estás rodeado por un denso bosque sin embargo a medida que subes tu perspectiva se expande cuando estés en la cima verás mejor que nadie entonces cómo puedes escalar esa montaña y ver el panorama general Ley 9 La ley de la defensiva para ilustrar esta ley El autor cuenta la historia de un adolescente rebelde que fue sorprendido infragante y vendiendo drogas en la escuela fue suspendido. De inmediato pero aún tenía que hacer su tarea obviamente no quería estudiar así que su madre tuvo una idea ella le dijo el director no te deja ir a clase porque quiere que reprueben él piensa que los estudiantes no pueden aprender desde casa se sentiría terrible si le demuestras que está equivocado por supuesto esto tuvo el efecto exacto que su madre quería para vengarse del director el niño. Tenía más energía que nunca para estudiar a todos nos gusta creer que tenemos tres cualidades autonomía siempre negaremos que otros nos influencian y nos revelaremos si sentimos que alguien está tratando de cambiarnos persuadirnos inteligencia la mayoría de nosotros acepta que no somos versiones modernas de Einstein pero aún creemos que tenemos nuestro propio tipo de inteligencia bien. Creemos que somos buenas personas y apoyamos las causas correctas. La ley 10 del autosabotaje supongamos que dos personas viajaron a París Marcus y Lidia Marcus piensa que París no se ve tan atractivo. El idioma es difícil por lo que no habla con mucha gente porque odia avergonzarse a sí mismo. Las bellas imágenes que ha visto no se corresponden con la realidad porque los lugares de interés siempre están llenos de turistas. Se siente solo e incómodo cuando regresa a casa. Le dice a la gente que París no vale la pena. Lidia por su parte está encantada aunque su francés no es muy bueno. Quiere conocer gente nueva a veces se burlan de ella pero ella se ríe de sí misma y sigue intentándolo terminar. Haciendo amigos quienes le cuentan los mejores días para visitar los lugares de interés para que pueda tomar las mejores fotografías ella tiene planes de volver a visitarnos pronto como puedes ver aunque dos personas puedan compartir la misma experiencia una diferencia de actitud y perspectiva puede la forma en que les afecta a ambos algunas personas tienen una actitud negativa y estrecha son demasiado cuidadosos tienen miedo de perder el control y siempre esperan que suceda lo peor al igual que más otras personas como libia siempre están abiertas a nuevas ideas y por lo general tienen experiencias más positivas Play 11 la ley de la grandiosidad todos hemos soñado con algo grandioso antes especialmente cuando éramos niños soñamos con ser la estrella de rock más popular escribir el próximo éxito de ventas salvar a todos los animales de la extinción o dirigir el negocio más exitoso del mundo queremos considerarnos importantes y tener una opinión positiva sobre nosotros mismos esto no es algo malo los sueños grandiosos nos mueven y nos dan fuerza de voluntad y motivación el problema es cuando nuestros sentimientos de grandiosidad se vuelven fuera de control y nos llevan a una versión distorsionada de la realidad empezamos a creer que somos mucho más grandes de lo que somos o de lo que todos los demás piensan que somos y perdemos el contacto con la realidad ley 12 la ley de la rigidez de género en muchas culturas antiguas como los persas y los egipcios se creía que los humanos eran tanto hombres como mujeres el mito decía que los hizo tan poderosos que los dioses se sintieron inseguros y dividieron a los humanos por la mitad y así fue como nos volvimos masculinos o femeninos green dice todos tenemos cualidades masculinas y femeninas pero a medida que crecemos nos identificamos demasiado con una u otra según nuestra genética y la influencia de nuestros padres así que reprimimos nuestras otras cualidades y en el proceso perdemos dimensión importantes de nuestro carácter y personalidad ley 13 la ley de la falta de rumbo ya he oído hablar de muchas personas que lograron su objetivo de ser ricos pero de repente se sintieron perdidos de alguna manera el dinero por el que habían trabajado tan duro no parecía llenar el vacío de la manera que esperaba escuchamos innumerables historias algunas de ellas muy trágicas de personas ricas famosas y exitosas pero no felices esto sucede porque cosas como el dinero y la fama no tienen sentido si no están conectadas a un propósito superior son solo cosas de las que siempre querrás más sin un propósito tus metas no te darán satisfacción en cambio serán fácilmente reemplazados por nuevos objetivos sin sentido tan pronto como los alcances te sentirás perdido y pensarás obtuve lo que quería porque no soy feliz que estaba haciendo con mi vida en este trabajo en esta ciudad aquí hay algunas estrategias para ayudarte a encontrar tu alto sentido de propósito de cubre tu vocación en la vida busca las inclinaciones que has tenido desde niño actividades que te parecían placenteras naturales y fáciles hay algo que te guste tanto hacer que incluso lo harías gratis tu vocación puede estar relacionada con la intersección de varios campos como la tecnología y el diseño o la literatura la ley 14 la ley del conformismo en la década de 1950 el psicólogo salomón hizo un experimento grupal mostró a los participantes un segmento de línea y luego tres más les pidió que eligieran cuál de las tres líneas coincidía con la longitud de la primera cuando solo me preguntaba a las participantes. Individualmente a menudo elegían la línea correcta pero cuando se les preguntó en presencia de otras personas a quienes se les dijo que seleccionaron intencionalmente la línea incorrecta alrededor del 75% de los participantes eligió la línea que había elegido el resto del grupo. Hay innumerables ejemplos de conformidad de nuestras vidas la forma en que nos vestimos los alimentos que comemos y las marcas que compramos están fuertemente influenciados por nuestros grupos sociales no nos conformamos porque seamos ingenuos o fáciles de manipular sino porque necesitamos sentir que pertenecemos ya sea en un grupo pequeño como nuestro grupo de amigos o en uno más grande como el país en el que vivimos el único problema es que para poder encajar estamos dispuestos a ignorar nuestro lado racional por lo que nos volvemos más propensos a correr riesgos innecesarios dado que no podemos evitar la conformidad debemos descubrir las cosas que pueden desencadenar esta respuesta irracional en nosotros para que podamos seguir perteneciendo y cooperando mientras mantenemos nuestra independencia y racionalidad para eso green sugiere que formemos un grupo de realidad idea es usar esta fuerza social con un propósito positivo para crear algo grandioso ley 15 la ley de la inconstancia los seres humanos son ambivalentes acerca del liderazgo queremos ser guiados pero también queremos tomar decisiones queremos estar protegidos pero también queremos ser libres cuando eres un líder las personas siempre estarán preparadas para darte la espalda tan pronto como cometas un error así que aquí hay seis estrategias para liberar mejor y establecer autoridad autenticidad la autoridad que quiere es establecer debe seguir naturalmente de tu carácter hay muchos tipos de líderes y tú debes ser tú. actitud sea un buen oyente concéntrate en ayudar y servir a los demás en lugar de a ti mismo y recuerda ser un líder es una gran responsabilidad no un privilegio visión en tiempos difíciles es la persona que pueda ver más allá del miedo y el estrés y haz que todos vuelvan a concentrarse trabaja tan duro o más duro que tu equipo predica con el ejemplo y los demás miembros automáticamente querrán estar a tu nivel da más de lo que tomas si tomas demasiado puedes crear una sensación de inseguridad que llevará a las personas a cuestionar su autoridad adaptabilidad a medida que inspira confianza y respeto su autoridad crece pero con el tiempo la gente puede verte como anticuado y obsoleto siempre necesitas encontrar formas de adaptar tu estilo de liderazgo a los nuevos tiempos ley 16 la ley de la agresión la agresión siempre ha sido una herramienta que usamos para defendernos del peligro por las cosas que necesitamos como comida y refugio hoy en día casi nunca necesitamos luchar contra animales o disputar una cueva pero nuestros impulsos agresivos siguen teniendo un papel en nuestras vidas debajo de nuestras máscaras todos estamos lidiando con la agresión nos sentimos inseguros o vulnerables como si estuviéramos en peligro por lo que nos volvemos agresivos ahí es cuando terminamos diciendo y haciendo cosas de las que luego nos arrepentimos Ley 17 La ley de la miopía generacional Una de las cosas que más me asombro en las historias me contaban mis padres y abuelos es que en ese entonces los roles sociales estaban claramente definidos y muy fijados. Había reglas muy claras sobre lo que se esperaba que hiciera la gente y nadie cuestionó nada de eso. Estos aspectos son muy diferentes a la forma en que las familias y la sociedad se organizan hoy en día y la forma en que enfrentamos las diferencias no es así. Cada generación es una mezcla de las creencias e ideas de sus padres y la necesidad de separarse de la generación anterior esta mezcla crea. Un side ist un espíritu de la época formado por ciertos gustos creencias batallas y formas de pensar interiorizas esas influencias tanto como cualquier otra persona todos somos productos de nuestro tiempo debes comprender el poder que tu espíritu de generación tiene sobre ti para que puedas ser más independiente de las restricciones que te acompañan si identificas lo que tu generación está buscando ley 18 la ley de la negación de la muerte alguna vez has tenido un meses para trabajar en un trabajo escolar y terminaste haciéndolo la última semana o incluso el último día antes de la Fecha límite lo pusiste y solo te sentiste motivado para trabajar de manera eficiente cuando se acercó en la fecha límite eso es muy similar a cómo nos sentimos acerca de la muerte vamos a morir. Algún día y esa va a ser nuestra fecha límite la idea de la muerte nos angustia por lo que la negamos tanto como sea posible pero al reprimir la idea de la muerte pretendemos que no tenemos una fecha. Límite y posponemos las cosas en lugar de apreciar la vida desperdiciamos nuestros días como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, si tienes 30 años en este momento significa que te quedan 30 años, más realmente productivos después de los 60 años, la mayoría de las personas no tienen mucho poder y pasión por hacer las cosas que quieren hacer por eso creo que es justo decir que a los años, realmente productivos que te quedan son 30 de estos, 30 años pasarás 8 años durmiendo pasarás 2 años en viajes como ir al trabajo o ir a la iglesia viajar para encontrarte con amigos etcétera pasarás un promedio de tres años cuidándote luchándote limpiando etcétera digamos que pasarás otros dos años en entretenimiento y divirtiéndote sin que te dé cuenta todo del total de 30 años verás que solo te quedan 15 años para ser realmente productivo y hacer las cosas que quieres hacer 15 años no es mucho tiempo parece que fue ayer cuando entramos en 2021 pero ahora 2021 ha terminado y estamos en 2000. 2022 así 2022 también pasará muy rápido es realmente corta y recordar que morirás te ayudará a priorizar las cosas que quieres hacer en la vida viviremos vidas más plenas si nos conectamos con la realidad de la muerte piense en los años que te quedan como fecha límite y úsalos como una motivación para trabajar en lo que más te importa y en todas las experiencias increíbles que puedes tener antes de que llegue la muerte si te gustan las ideas de robert green te dejo el enlace al audiolibro llamado 48 leyes del poder. Gracias por ver.